Hola también a Víctor Perrota que ya Besos, conocemos. conocemos Un montón, una bombona Riquísimo lo que has hecho <risa> Gracias. Bueno, eh, martes de consultorio online La presento de vuelta aunque algunos ya la conoce La Juliana Fraquea, nuestra abogada Hola, Dani. Hola, Dani. Que se especializa en Derechos de la salud y hoy está acompañada Estamos acompañadas ...con Juan, eh, Juan Carlos González... ...él es defensor de las personas con discapacidad... ...así que desde ya... ...les pedimos que si nos quieren empezar a mandar mensajitos... ...y hacernos no, no, las consultas que quieran... ...porque es la idea que tenemos de este consultorio online... ...y empezamos a ver, ¿no? ...cuál iba a ser el tema que íbamos a tocar hoy... ...porque es un tema muy, muy, muy grande... ...y vamos a empezar, Juan Carlos... ...con lo que es certificado de discapacidad... ...¿cuándo obtenemos este certificado de discapacidad? Sí, gracias Daniela por la invitación... Eh, ...en principio... Tenemos que entender hoy qué es la, la discapacidad, ¿no? que las personas con discapacidad no somos ya una enfermedad, una patología, no somos un diagnóstico, sino que a partir de esas enfermedades o esas limitaciones funcionales, cuando entramos en relación con una sociedad, con un entorno, que nos pone barreras para vivir en pie de igualdad con el resto de las personas, uh -huh. es ahí que surge la discapacidad. O sea que ya no somos las personas las que tendríamos que, entre comillas, tratarnos, sanarnos, sino que es una sociedad la que tiene que empezar a derribar esas barreras Bien, respecto a la discapacidad. Uh -huh. Y el certificado de discapacidad se emite en base a ese paradigma. Por lo tanto, quiero, y quiero decirlo en primer lugar, el certificado de discapacidad Certificado Único de Discapacidad, es en principio un derecho, es decir, podemos ejercerlo, es voluntario, podemos no querer hacerlo, no es una obligación. Uh -huh. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que eh, sirve para poder ejercer muchos otros derechos y eh, recibir ciertas prestaciones para las cuales tenemos que acreditar nuestra discapacidad. Uh -huh. Ese certificado es un documento público, que eh, se emite desde una, desde una junta evaluadora, eh, se, se imprime en papel moneda, eh, es, eh, es irrepetible, es un documento público. Bien. Y se emite en base a ciertos clasificadores internacionales que, de acuerdo a este paradigma que comentaba recién, de acuerdo a lo que hoy entendemos como discapacidad, eh, van a decir, esta persona tiene discapacidad, se emite el certificado o se deniega. Y acá hay que hacer un paréntesis, si es denegado tiene que ser denegado por escrito y la persona tiene que saber que puede apelar. Te pregunto, hay Juan Carlos, ¿por qué, ¿por qué sí. puede llegar a ser denegado un certificado de discapacidad? Porque eh, la discapacidad se entrega y se, se emite, mejor dicho, eh, esa acreditación en base a, a ciertos cánones internacionales que puede ser, muchas veces hay muchas personas que tienen enfermedades graves uh -huh. y, y, y, y complicadas, severas, eh, pero eso no necesariamente sirve ...para certificar la discapacidad. Digo, eh, la discapacidad tiene que ver con las secuelas... ...que esa enfermedad deja. Claro. ¿sí? Eh, una, una diabetes puede ser muy severa... ...pero si es bien tratada, no es discapacidad. ¿sí? Ahora, si esa diabetes ya trajo ciertas consecuencias... ...a nivel renal o a nivel visual, por ejemplo... Eh, ...sí, ahí ahí ya, da, ya estamos hablando de una discapacidad para la uh -huh. persona. Por eso insisto, no somos esa enfermedad... ...en este caso la diabetes... No somos ese diagnóstico, sino eh, tenemos ciertas consecuencias, ciertas secuelas para vivir en pie de igualdad con el resto de las personas. Claro. Ese certificado se emite en base a ese criterio. Uh -huh. ¿sí? ¿Y, ¿Y quién es la persona que pide que tiene que hacerse el certificado de discapacidad? ¿Del médico, la obra social, el Estado? ¿Quién lo pide eso? La, la persona que desea mm, certificar su discapacidad, se dirige a cada junta evaluadora departamental, hay una por departamento en uh -huh. toda la provincia, eh, y eh, esa junta evaluadora que está capacitada por el Servicio Nacional de Rehabilitación eh, va a emitir este certificado, que, digo, vale la pena decirlo, eh, muchas veces eh, cuando uno, uno quiere ejercer esos derechos para los cuales habilita el certificado, tienen que ver en, en muchos casos con, por ejemplo, la posibilidad de eh, el transporte terrestre gratuito, uh -huh. de eh, las asignaciones familiares, uh -huh. la ayuda escolar eh, por hijo con chico, discapacidad. Claro, claro. Eh, el, la exención, tratamiento. De, sí, la exen, eh, eso, eso iba a decir. La exención de ciertos impuestos, uh -huh. peajes nacionales, el libre estacionamiento. Pero fundamentalmente, eh, y esto seguramente va a hablar la, la, la doctora, fundamentalmente eh, la posibilidad de acceder a ciertas prestaciones de salud. Uh -huh. Rehabilitación, equipamiento, eh, tratamientos médicos, medicación, eh, digo... Todo acceder... lo que la persona necesite, digamos. Exacto, hay una ley, ley está que es la ley 24.901 uh -huh. que va a, a, a dar la cobertura al 100% a la persona de todo esto, tratamientos, medicación, equipamiento, siempre y cuando tenga que ver con esa discapacidad que está certificada. Por eso también estamos hablando de la importancia uh -huh. del certificado. Uh -huh. Esa cobertura va a ser del 100% en tanto tenga que ver con la discapacidad que tiene la, la persona como certificada. Uh -huh. Si no... Se cubre como cualquier obra social. Claro. Eh, Pero qué, qué importante esto que estás diciendo que te lo cubre al 100. Digamos lo que el médico diga que esa persona necesita, ya sea tratamiento, equipamiento, rehabilitación, con ese certificado, eh, la obra social o prepaga te lo tendría que cubrir ¿Tiene? al 100. Tiene la obligación de cubrirlo al 100. Uh -huh. Si no hay obra social, el Estado, el Estado. Mm, Qué tiene importante. que cubrirlo En la medida que la sí. persona no tenga recursos. Uh -huh. mira eh, me dicen que tenemos ya una pregunta, sí. si quieren la ponemos y la compartimos. A ver Fer, acá está, buen día, mi consulta para la doctora es, yo tengo un nene de 13 años que tiene hipoacusia bilateral derecho y nosotros en el 2014 tuvimos que hacer el certificado de discapacidad para que nos pudieran dar el audífano, por lo cual me pagaban... Eh, si querés Fer, subir un poquito más un, un salario por eh, sí. mira dice claro eh, que le pagaban un salario que para ser discapacit eh, discapacitado le dijeron que tenía que tener eh, problemas los dos oídos ¿Qué le decimos Julia a esta mamá bueno el tema justo de la hipoacusia es todo un tema cuando se va a sacar el certificado de discapacidad porque eh, a ver eh, como principio si sí, la hipoacusia es Unilateral, no les otorgan el certificado de discapacidad a los chicos. Salvo que, lo que hablaba Juan Carlos, que ese niño en particular, eh, esa hipacusia le haya eh, producido otros problemas, por ejemplo, de integración o lo que tiene que ver con la escuela, uh -huh. con su educación, donde se compruebe que realmente tiene eh, una dificultad para integrarse o en sus capacidades de estar en, en su entorno. En uh -huh. ese caso sí correspondería que le den el certificado de uh -huh. discapacidad. Y hablando de niños, Juli, un sí. tema que me imagino que lo debes ver mucho y bueno ahí también, Juan Carlos, seguramente nos darás tu aporte, muchas familias que de repente su hijo eh, le diagnostican alguna discapacidad, ellos ya tienen una obra social o una prepaga y cuando van a la obra social les dicen lo que tiene su hijo y de una forma romántica, amorosa, por decirlo así, lo sacan lo de la saca. obra social. Mira Dani, yo creo que es muy importante eh, que la gente sepa que eh, la gente con discapacidad es uno de los grupos especialmente vulnerables que tienen muchísimos derechos en Argentina. Uh -huh. Hay dos grandes convenciones que tienen jerarquía constitucional vigentes en Argentina, que es la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y también hay convenciones sobre eh, la imposibilidad de discriminar a esas personas. Eh, una de las maneras más comunes que se discrimina es en el momento del acceso a una cobertura de salud, ya sea una prepaga o una obra social. Y, y la gente tiene que saber que tener una discapacidad eh, bajo ningún concepto puede ser eh, un fundamento para no poder acceder o a una prepaga o para no poder acceder a una obra social. Claro. Si yo quiero acceder a una prepaga y, por ejemplo, mi nene tiene discapacidad, en ese caso, lo máximo que puede hacer la prepaga es pedir, pedir eh, como una autorización a Superintendencia de Salud para adecuarme un poco la cuota. Adecuarme un poco. No, uh -huh. por ejemplo... Eh, han llegado casos al estudio que una persona quiere eh, darle una prepaga a su hijo y la prepaga le pasa una cuota de 100 mil pesos por mes. Uh -huh. Porque el chico tiene discapacidad. No, eso claramente es un abuso y una manera de discriminar a esa persona encubierta. Uh -huh. Pues yo te digo, no, no te puedo negar el acceso, pero te cobro 150 mil pesos claro, de cuota. Es, lo mismo. es imposible. bueno claro. La gente tiene que saber que en el caso de la obra social, que inclusive también pasa en las obras sociales, que la obra social vos la tenés por sistema, que les van a dar de alta a las personas con discapacidad o a los chicos con discapacidad y la obra social eh, dice que no, que no tienen cupos, que no pueden, que no aceptan personas con discapacidad. Bueno, existen organismos para denunciar esas conductas, como la Superintendencia de Salud, que la, la denuncia se puede hacer inclusive online, es muy simple y va a tener esa gente respuesta, también se puede ir a un abogado, también se puede, me imagino, Juan Carlos, denunciar en la en, en, en la Defensoría. En la tenemos defensoría. Una, el 56% de los casos de la Defensoría tienen que ver con salud, de los cuales la mayoría tienen que ver con este tipo de falta de coberturas por ley 24.901, con uh -huh. distintas obras sociales. Quería agregar este punto que me parece importantísimo, lo que ha tocado acá la doctora, eh, tiene que ver con eh, las obras sociales cuando admiten a una persona, con que, que tienen la obligación de admitir a una persona con discapacidad y aumentan esa cuota, con esta especie de autorización eh, que dice Juliana en este caso, de la superintendencia, nunca puede superar el triple del módulo básico uh -huh. que tiene esa obra social. Bien. Nunca. Y, eh, y, y tenemos que tener claro, por la, por la ley de obras sociales y medicina prepaga, no existen más en el país ni carencias ni preexistencias. Uh -huh. ni estos periodos de carencia por los cuales te cubro determinadas cosas claro. recién pasado determinado no, tiempo, ni preexistencia. Si venís con sí, tal cosa, sí. no podés... No, no. O, es, o otra que te dicen, por ejemplo, hacer los trámites y después te hacemos el, el reintegro, que es más o menos lo mismo. Bueno. Me dicen acá que nos llegan más preguntas, así sí. que vamos a ir compartiendo algunas de las preguntas de nuestros televidentes en este consultorio online. Buenos días, mi consulta es porque mi esposo el mes próximo cumple la edad jubilatoria Cuenta con los años de aporte. Envío correo a la mutual Boreal, a la cual pertenece actualmente para poder continuar con dicha mutual, pero le responden que no puede seguir ahí o que automáticamente pasan a PAMI. ¿Es así? Eso. Él es diabético, insulino independiente y en estos días le realizan una. Ay, no llego a leer la con el graf. Sí, una... una angioplastía. Gracias. No, no, no, no. Bueno, eso lo hemos tocado otras uh -huh. veces, ¿no? Cuando una persona está en edad de jubilarse, es una opción de esa persona irse al PAMI o manifestar su voluntad de quedarse con su obra social sí. en ANSES. Creo uh -huh. que se hace es el trámite. Uh -huh. Y en caso de que esa misma persona eh, se lo nieguen en la obra social, cuando va a manifestar su voluntad, eh, bueno, tiene también, volvemos a lo mismo, la, la posibilidad de realizar una queja ante superintendencia, que es el ente que controla que las uh -huh. obras sociales realicen sus obligaciones. Pero este, esto, Juliana, sí. que decís de hacer la denuncia y todo, ¿no lleva mucho tiempo que uno pierde en lo que lleva hacer un tratamiento, una rehabilitación, no, o conseguir sí. los insumos o los remedios que necesita esa persona? Y por ahí, por eso, también mucha gente llega al abogado, porque vos tenés como diferentes... Estamos hablando de, de las defenderte. personas que necesitan, por ejemplo, claro. los tratamientos, rehabilitación o lo que sea en el momento. Y bueno, en el momento vos podés hacer, por ejemplo, en un, una, esta, este señor que se tiene que hacer esta uh -huh. intervención, Vos podés hacer la denuncia de superintendencia, que por ahí demora un poco más. Uh -huh. este Podés ir a un abogado para que realice una acción de amparo con una medida cautelar. Si tu caso es urgente, claro. va a salir a la semana que vos interpones tú Está o bueno. antes uh -huh. de que interpones la demanda. Está bueno que digas eh, esto como para que sí. dejes tranquilo no, no, también claro, a alguien que, siempre, de que no es tan... Siempre hay opciones. Uh -huh. Siempre que hay, incluso hay opciones. Bien. En muchos bien. casos son eh, estrategias perversas, no Meca mecanismos sí. lamentables de las mismas obras sociales, claro. el poner este tipo de obstáculos para que la persona no tenga tiempo, se desgaste, desgastan a la persona es, en trámites ¿Sí? de manera que no haga el reclamo. Uh -huh, mira, ahí tenemos otro mensajito que es, buenos días, mi cons No, ah, buenos días. tengo HIV y no me quieren dar el certificado de discapacidad, por favor preguntar si es así y por favor... Eh, contestarme en privado no sé, lo, lo, bueno, después le contestamos sí, en lo, privado, conte ¿tardo? lo podemos contestar sí. en privado Ajá. podemos decir lo mismo que decíamos recién hay enfermedades muy graves que no por ser graves no por ser esas enfermedades para este clasificador internacional impliquen tener una discapacidad. Claro. ¿Mm? Pero esa pregunta, la, como, la volamos, pidió, sí. como pidió la uh -huh. persona, la vamos a responder. Se la vamos en a responder ¿Sí? en prueba, pero bueno, ya por lo menos empezamos a hablar y de lo que es el certificado de discapacidad. Seguramente muchas personas que estaban del otro lado desconocen que existe este certificado, que no hace falta que sea una enfermedad sensorial, motora o alguna es, enfermedad claro. que te hayan diagnosticado en el transcurso de tu vida, sino que... Lo tenés que tener sí o sí, sino también, mira, ahí abajo en Grab todo el tiempo estuvimos compartiendo el mail de Juliana Fraque, nuestra abogada ustedes le pueden mandar la consulta y ella automáticamente le va a estar contestando ahí con Juan Carlos también el defensor sí. de las personas con derecho de con personas con discapacidad no es la primera vez que van a venir y nos van a seguir acompañando vamos a ir eh, compartiendo con ustedes este consultorio para que les sirva no eh, son muchos temas los que se pueden seguir abordando pero bueno agradecerte Juan Carlos por te ser parte de este consultorio te, con te agradezco con la invitación y también si pudiera dejaría el correo electrónico de sí. la defensoría de las personas con ¿Sí? discapacidad por Supuesto. Es Defensoría de Discapacidad, todo junto, arroba gmail.com. Directamente a ese correo electrónico se pueden hacer denuncias y las procesamos vía virtual. Uh -huh. Podemos hablar por teléfono con la persona sin necesidad de que se acerque al, a, la, al, a al nuestras hacer. oficinas de Gutiérrez 51. Perfecto. Bueno, y muchas gracias también, Juan Carlos, por tu labor y para ayudar a las personas que tanto lo necesitan y a despertarlos, sí. que es lo, lo importante. Bueno, gracias. No, gracias, gracias a, a ustedes.